Como todos ustedes saben, desde la pasada semana es obligatorio el uso de la mascarilla en la comunidad autónoma. Por ello, hemos querido acompañar a una patrulla de la Guardia Civil de la Comandancia de Molina de Aragón en un día de servicio. Y es que, a partir del 22 de julio, en Castilla-La Mancha, es obligatorio el uso de la mascarilla para todas las personas a partir de 6 años de edad y en los siguientes espacios, aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro y medio. La vía pública... ...espacios al aire libre... ...cualquier espacio cerrado de uso público... ...o que se encuentre abierto al público... ...y cabe recordar que la utilización de pantallas faciales... ...no exime de la utilización de mascarilla... ...asimismo, se mantiene el uso obligatorio... ...en los medios de transporte... ...tanto público, autobús, ferrocarril... ...medios aéreos y marítimos... ...o en privados... ...cuando las personas que viajen a través de este medio... ...no convivan. Nos encontramos en Molina de Aragón... Eh, estamos ahora mismo pues con una patrulla controlando el correcto uso de, de la mascarilla que como bien sabemos es obligatorio. Buenos días caballero. Hola buenos días. Pues a ¿a veces si tan amables se sube un poquito la mascarilla. No hay ningún sí, problema. Para evitar ahora que hay mucha gente por aquí. Vale no hay ningún problema. ¿Qué tal se si encuentra usted de salud? Pues de momento muy bien. Si no vamos al peor vamos bien de momento. Venga, eso es lo importante. Pues nada no le robas más tiempo que nada. Y la verdad es que el cumplimiento de esta obligatoriedad se ve que es bastante amplio. Hay una gran mayoría que lo está haciendo correctamente. Puntualmente se ve algún, algún caso en que no se respeta la distancia de seguridad, pero más que nada son distracciones que en cuanto se les hace ver, toman conciencia y se respetan. Con lo cual yo creo que el grado de cumplimiento es satisfactorio. La gente sin embargo sí hay que tener en cuenta que donde estamos notando una mayor falta de es en el ocio nocturno. Las reuniones de, de jóvenes, en ellas sí que estamos apreciando que el uso de la mascarilla se está relajando. Y queremos recordarles que el trabajo que desempeñan los agentes de la autoridad es por nuestra salud y nuestro beneficio.